Alto, deténgase. Nosotros venimos con el ánimo de dar un testimonio de qué está pasando dentro de las instalaciones de almacenes éxito. Encontramos mucha gente de civil armada, mucho policía y mucho smart. Aquí dentro de las instalaciones del Centro Comercial Éxito de Calicho. Ah, están disparando. Están disparando, están disparando. Mira, mira, están metiendo muchachos en ese almacén. Al suelo todo el mundo Thank you. Let's <tries> go. torturadores ¡Ya están en ¡El éxito! ¡El éxito! ¡El éxito! ¡El éxito! ¡El ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡ASESINOS! ¡ASESINOS! ¡ASESINOS! ¡ASESINOS! ¡ASESINOS! Un charco de sangre, mire que está pegajoso, esto es sangre. Esto es sangre. Esto es sangre. Esto es sangre. Huele a sangre.